Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a enseñar rápidamente cómo pueden quitar este molesto anuncio de esta fastidiosa publicidad que nos sale al lado derecho e inferior una vez que iniciamos el Google Chrome Normalmente esto sucede sobre todo en el Google Chrome ya que sin querer aceptamos notificaciones de algunos sitios web Un ejemplo, cuando vamos a descargar un juego que se nos bota bastante publicación bastantes anuncios nos dice que debemos que aceptar permitir las notificaciones o ya sea activar el ubicador para poder enviarnos X o oye anuncio, como podrán notar, chicos, aquí, como les decía, aquí al lado derecho en esta parte tenemos tres anuncios. La verdad, no me importa para nada esto. Como para notar, uno es serpadres.es, el otro, bueno, también es serpadres.es y uno, otro de auditor.org chicos. Como para notar, esta publicación es bastante fastidiosa. Es algo que la verdad que al momento abría el Google Chrome, solo es bastante molesto, muy, muy fastidioso. Y bueno, muchas personas simplemente lo que hacen es darle. X, como puedo notar un ejemplo chicos Voy a darle X a esta y como podrán notar Bueno listo, se sale, pero el momento De yo abrir nuevamente el Google Chrome Esta vuelve a aparecer es más voy a hacer La prueba chicos, aunque bueno ya está Vamos a ver si al hacer esto vuelve Y sale, espero que no me va a quedar mal, voy a nuevamente abrir El Google Chrome, vamos a esperar, bueno en esta ocasión No nos salió, lo que voy a hacer es reiniciar el computador Para que vean que efectivamente una vez de que Uno inicia el Windows y vuelve, inicia El Google Chrome, este vuelve y sale Así que en un momentico reinicio Pero como en la magia de la edición va permitir que ustedes vean esto al instante así que no van a tener que esperar absolutamente nada chicos y bueno chicos como podrán notar nuevamente nos ha salido estos fastidiosos anuncios de esta modesta publicidad entonces bueno como se quita ya yendo al punto chicos le vamos a dar no x recuerden si le damos x simplemente lo que hacemos es omitirla momentáneamente más no la vamos a quitar ok le vamos a dar aquí a esta llavecita a esta como tuerquita que ven por acá le vamos a dar un clic, nos va a decir que no bloquear, que es la opción que está predeterminada para que siga saliendo esta publicidad. Y le vamos a cambiar a no permitir las notificaciones de este sitio. Le vamos a dar un clic ahí, le vamos a dar en listo y como podrán notar chicos, se nos ha ido esta. Y bueno, como la otra es de una página totalmente diferente a la que le acabamos de hacer esto, le vamos a dar nuevamente a la llavecita. Le vamos a dar no permitir las notificaciones de este sitio, le vamos a dar nuevamente en listo y... Bueno chicos, iba a decir listo pero acabo de decir listo, entonces ya Ha quedado totalmente Anulada esta publicidad, estos anuncios Como para notar ya no me salieron ninguno Ya en estos momentos estoy en el Google Chrome Y créanme que una vez que cerramos Y volvamos a entrar, ya va a dejar de salir Este fastidioso y cansón Anuncios o bueno, según la página Que le hayan permitido las notificaciones Ya dejará de salir todo esto y podrán seguir Disfrutando de su Google Chrome y su PC Al máximo sin Esta opción tan molesta, bueno bueno, chicos, no siendo mal, les recuerdo por favor suscríbanse a mi canal. Les recuerdo que si llegamos a la meta de 2000 suscriptores, haremos un fantástico sorteo para todo Colombia. Una vez les boto una pista, una vez lleguemos a 5000 suscriptores, haré un nuevo sorteo. Pero en esta ocasión incluiré los países Perú y Ecuador, chicos. Ya que somos vecinos aquí en Colombia, los incluiré en el sorteo pues para poder ir de a poco expandiéndonos a nivel internacional. Y bueno, chicos, no siendo más, les recuerdo por favor una manito arriba, una suscripción y un comentario si les está gustando todo esto que estamos haciendo o no. No siendo más, me despido. Hasta la próxima. Bye, bye. Chao.